¡Muñota Muñoz! ¡Ah, como los circos! como los circos! ¿Ah? como el chau no quiero decir de que sea el circo de la cocina <risa> pero al contrario bueno, ajá, que quiero decir de que es eh, la gracia de disfrutar y aprender a, a cocinar oye, quiero decirte una cosa el fin de semana y no es chiste y no porque tú estoy acá sino que las personas me dijeron oye, ¿sabes que nunca me imaginé ensalada con mote la mezcla de sabores sí, y qué sab decías? ¿sabes lo que dije yo? pero bueno, ¿cómo lo puedo hacer? los mandé para el Facebook del matinal y dijeron que estos días iban a replicar la receta que bueno, voy ahí que comenten ¿qué les pareció? ¿a quienes les prepararon? lo que fue eh, la preparación de la semana pasada, sí. que incorporaba mote, eh, ulte. ulte, era una mezcla Rica. Bien especial y queda súper rica Además de ser muy nutritivo ¿Qué van a hacer Exacto. hoy día, Campo mar? Antes de eso, Antanieta El próximo mes nos va a sorprender con otra receta con mote No, sé, si hay que ¿Sí? comprometida Todos los meses vamos a tener ahí una receta novedosa de mote Oye, mira hoy día? Vemos lechuga, vemos marisco Creo eh, que nos No, pequeña. no, pero que estoy viendo yo Porque no, no me imagino lo que vamos a hacer Ya, bueno, como es típico de mi cocina Cocina regional Vamos a trabajar con productos de acá, de la costa Legumbres, frutillas de chanco Qué rico. Zanahorias, cebolla, lechuga y champiñones Oye, ¿cómo se llama este plato? Ensalada de eh, lentejas con frutillas Oye. Y con queso, con queso Oye. de putú Así que ahí también va a ser una sorpresa Oye, el sabor ya, ya, ya, me, ya me mataste, ensalada de lentejas con frutilla Claro, mezcla lo dulce ¿Pay, comió algo vez? ensalada de lentejas con frutillas? No, no, así, pero sí que comió... Eh ensaladas cuando le agregan eh, fruta, fruta, sobre todo ¿Somos claro. un poco para ensalada con fruta no? Parece que no. No, no, malo. Somos eh, somos muy ¿Tradicional. tradicionales. La muy chilena, todo Siempre tebutería, lo mismo. Que se la se cocina rupturista. Sí, puede ser. Y con los productos que tenemos nosotros, que es lo principal. Aquí son puros productos locales. Sí. Antonieta, manos a la cocina. Exacto. Usted nos dice con qué partimos, vamos aprendiendo. Vamos a empezar salteando los champiñones. Los para champiñones eso. de empedrado. Exacto, Saludos acá tenemos tela, tenemos boletos y una gran cantidad de... Oye, uno, uno Antonieta, dice champiñón, pero tú... ¡Cayampa! No empezáis a decir así, el champiñón tan, digamos, medio corto. La, a ver, el típico que, que siempre se come, el que es seco, ya, ese es el champiñón parís. ¿Ya? El, el, el, el ostra, que es, es como una ¿Grande? ostra grande, más, más grande. claro. Está el la morchela, la morchela. La morchela morcheta que, o morchela? Morchela. morchela? morchela. La morchela es el típico de acá, el que crece en los pinos. Exacto. Y ese se come verde, como se puede comer pelado, como se puede comer seco. Oye, es muy caro. Y la boletus la morchela, sí. La, ah, la morchela Esa como paragüita. Sí, la morchela es carísima. Oye, ¿a cuánto va a llegar el kilo de eso? ¿Tú lo que dijiste? Mira, se revende hasta en 100 mil pesos. cien 100 mil pesos? Sí. Eh, hasta 100 mil pesos el kilo. Y acá se compra muy barato a los, sí. a los productores. Paso a ¿A número todo? uno, entonces, saltear por eso vamos a calentar acá el aceite nos okay. Usted ya. nos va pidiendo si lo ya. Ya, es que nosotros Usted puede limpiar La frutillitas Para poder eh, cortar Voy a ocupar términos como ocuparía Mi mamá o mi abuela Usted le saca el moño ¿Sí? al, claro. al día ¿Ah? Claro, le ¿Vamos? vamos a sacar el moñito ¿Pero le, le corto o le saco el moñito nomás? No, se lo corta ¿Así? ¿Ah, sí ¿Sí? ¿Sí? No, se lo Vamos a ocupar sacándole el moñito Exacto. Y vamos a ir la base. Oye, hay mucha gente, Antonieta, que en esta temporada compra frutitas y las va dejando congeladas. Congeladas. ¿La sal? ¿Dónde tenemos sal? La sal se la vamos a pasar eh, al tiro. Pidamos la producción, pues la sal se si nos tiene que haber quedado por ahí? Así sí. que... nos queda la sal y la pimienta. La pimienta. Nos traen sí. eso. No, la rana? pimienta la tengo acá. La tenemos. Falta solo está la, pimienta. la sal. Sí, Voy a cortar un... la, la lechuga, un secreto, para que... No mantenga ese amargor que, que adquiere al cortarla con cuchillo. Oye, es verdad, ¿eso con de la mano. lo llevas con la mano siempre? Con la mano, sí. ¿Y alíñala sí, en la con, con la mano? No, no, no, eso, no, no, no lo había Y ¿La cachado. chicoria? ¿po? Claro, la chicoria y la lechuga igual lo mejor es, es cortarla con la mano porque así no, no, no tiende a, a tomar ese amargor que Su toma mano. con la cuchillo. ¿Solo le sacamos el moñito o la Exacto. trozamos, ¿En la picamos En cuatro, sí, ya, ya en cuarto. Eh, la lechuga entonces... La vamos a cortar en trozos irregulares, así, ya. con la manito, la manito limpiecita siempre. ¿Recomiendas alguna lechuga especial o no? Son todas distintas? En este caso estamos con la costina, ya. que es la más común, también llamada lechuga Roma, que es la más común de acá del sector costero. Es una lechuga larga, gruesa, que aporta crocancia. Oye, parece Tienes... que voy a buscar yo la sal porque no... Ya, vaya a buscar la sal. Voy a buscar la sal. Permiso, Antonieta. Y ya, vaya... adelante. Nos aporta crocancia a la, a la preparación. ...por la nervadura que tiene al centro. Entonces, ya, estamos con esto. Hoy viene una preparación súper rápida. Las lentejas, ¿La lentejas están sí. cociditas. Exacto. Están Las cebollas. Esto más que nada, tú lo recomiendas también como una ensalada, como algo fresco. Exacto. También puede ir como, como acompañamiento no central... La cebolla va en pluma. Cebolla blanca. Cebolla con frutilla y champiñón. ¿Qué experiencia de sabores era esto? Una experiencia novedosa como la que tuve el viernes pasado. Sí. Fui al mismísimo mar a buscar sal. Sal de mar. Oye, tenemos sal súper buena acá en la costa. Sí. Mira, voy a mover esto para acá para que pueda ver la gente cómo está cortando un panita. Cebolla en pluma. a. Ah, perdón. Sí, estamos con la cebolla en pluma. ¿Ya? La cebolla esa. Todos que... Exacto. Todos trabajando acá. Esto me quedó con el moñito. Se lo sacamos. ¿Estamos bien ahí o no? Sí, estamos bien. Ya, la frutilla en cuatro. La mitad. En okay. cuartos. Cortamos acá. En cuatro. Perfecto. ¿Estamos bien ahí, chef? Estamos bien. Me falta el quesito, por favor. El quesito, el quesito rico de putú. ¿Queso de putú? Queso fresco. Exacto. Quesito fresco. Hay gente que me gusta el queso fresco y es tan rico, y. Aquí esto vamos con cuadrados grandes, que se note. En cubitos. En cubos. Antonieta, toda esta mezcla, en general, ¿lleva algún nombre? ¿Es un plato con marca tuya? Porque por lo menos yo no, no la había visto. ¿La mezcla por lo menos de cebolla con putín. No, mira, no le he puesto nombre, no he pensado en eso, es una buena, buena idea, solamente productos de acá de la zona. Como te decía, una ensalada de lentejas con tortillas, queso y lechuga. Oye, estoy yo igual, mira, más allá de la preparación o ¿no? el montaje o la incorporación de los ingredientes que tú estás haciendo... Me llama la atención el hecho ya de mezclar la lenteja con la frutilla Y de hecho también lo que estoy esperando es básicamente llegar al final Al sabor Es realmente sorprendente Para poder eh, de, sorprendente. De gustar. sí, exactamente Sí Ya, entonces te esperamos que cortes el, sí, el sí, vamos y tecillo mi ojo se vende en la calle Le la incorporamos más las frutillas, ¿no? Exacto eh, ¿Cómo? Incorporamos frutilla? esta frutillita o ¿no? Bueno Ya, perfecto Entonces vamos a mostrar acá cómo le incorporamos Todo eso me o le dejamos un poquitito Todo La, la mitad La, la mitad, mitad. La entonces, dejamos ahí. Hasta aquí tenemos lechuga, lechuga cebollita y frutillas. Exacto. Muy bien. Entonces, esto está para acá, para allá. Y al ¿Sí? tiempo sí, es se bonito. están. Y aparte que es súper rápida esta preparación. Sí, muy muy rápida. Ya. Entonces tenemos en el bowl. Dejamos acá, te cambiamos. La lechuga, ya. la cebolla, frutillas. Vamos y con y la, la lenteja. lenteja. Bien, bien abundante. Te voy a hacer bien hacer generoso. Y si yo le quisiera hacer con poroto. ¿También se puede con poroto? Sí. ¿Por qué no? Vamos con el queso. Ya. El otro quesito. El otro quesito Ahí está este aquí. Perfecto. Zanahoria rayada. Zanahoria rayada. Zanahoria rayada. La rayamos bien. ¿Qué necesita? Acá. No. Usted nos pide no mantoñeta. Todavía no Nosotros estamos con los mandados allí. Todavía no va. Ya, todavía no va, por favor. Le pasamos todavía no Ahí está entonces. Muy bien. Entonces ahora mezclamos todo. ¿Es la palabra mezclar o como dice el chef, se incorpora? Incorporar es cuando vamos agregando, agregando ingredientes. Ahora es mezclar. Mezclar, muy bien. Entonces, los champiñones. Ok. Así mismo. Exacto. Con el calorcito. Tal cual. Sí. Evitando así eh, sacar el juguito, dejarlo dentro del sartén. Exacto. Porque la vamos a... Le va, la vamos a humedecer con un dressing yeah. Que es de mostaza Con pimienta, limón y sal Ya yeah. yeah. yeah. Ahora vamos ya yeah. ¿Vamos con eso? Sí, la mostaza ya. El limón ya exprimido Ahí está la mostaza Oye, yo escuché de que He escuchado tal cosa que la mostaza se bien Que hace mal ¿Y va a mezclar? Ah, claro, produce así de Ya Incluso he escuchado de que la mostaza Se demora un mes en que el cuerpo la dijera la, ligera? Sí. Sí, cosas con la mostaza? hay una hasta una canción que dice si tuvieras fe como un granito de mostaza ah sí, sí. <risa> porque se queda <risa> es que dentro, ¿no? dentro de nosotros oye mezclamos entonces mostaza con limón mostaza no. con limón ya queda súper rico eso ¿Cómo es qué está, aceite, aceite de oliva de aceite de oliva oh, aquí una pimienta pimienta una pizca uh -huh. de pimienta y sal, un de sal esto para que se vea sí, para nación. que se vea ¿Ya? esto se llama dressing que es un emulsionante ¿Es exacto un emulsionante de que le vamos a incorporar a nuestra ensalada ya preparada Mire, lo, volvamos a lo que hemos estado conversando siempre lo muevo acá entonces para que se vea lo eches, generalmente uno crea el limón el vinagre hay gente que cocina con un poquito de vino sí pero acá no... Que no estamos acostumbrados al hecho de la mezcla, como tú decías, de. Exacto, hacer cosas. de mezclar sabores, de mezclar texturas, como que somos muy tradicionales. ¿Pero da lo mismo Antonieta, mezclar frutas con verduras? ¿En sabores? Es, o sea, este es, uno es novedoso. Uno está acostumbrado, porque tú, tú el tomate, que es una fruta, pero ¿Sí? a veces uno tiende a confundir con que es una verdura. Oye, no quiero, si se puede. Quiero hacerte varias preguntas, porque obviamente esta es fruta de temporada. Exacto. Aquí. También va a depender ¿Cómo? mucho el gusto de la persona porque yo le puedo echar Cuba ¿Sí? También le puede echar Granada, uva. yo lo he hecho con granada. ¿Ya? Sí, con nueces. Es que siempre me acuerdo yo cuando se hizo una, una versión de la fiesta del chancho muerto. Probé yo un... Um, ah, ¿cómo se llama el...? Se me fue. Se me es? fue el, el tradicional, bueno el pan con... Pero tenía maracuyá. charrones No, no, no. ¿Un chancho? Era... Era como... Era pebre. Pero tenía, le echaron maracuyá. Ese es un pebre que traen del norte. Oye, pero... Sí. Extraordinario. Uno de repente dice, Oye, maracuyá en el pebre. No, al contrario. Súper, súper, súper, súper, súper, súper. Yes. Ya. Ya estamos con el plato montado. Ya. Y ahora, ¿qué le, qué le hace falta? Que ustedes lo degusten y no den su oye, así de rápido. Así de rápido. Así de rápido. ¿Cocina Cocina puede ser como ensaladito solo o también como guarnición, Claro, como guarnición acompañarlo con, en este caso yo lo recomendaría con ave Oye, mira, antes de probarlo Antonieta, vamos a, a repasar un poquitito el... Sí, hagamos un paso a paso. El paso Antonieta, a paso. Tú misma, para ir enumerando los ingredientes también que si necesita la gente, si claro. quiere hacer esto en la casa. Oye, eh, mira, ojo que eh, paso a paso, y le volvemos a contar a la gente de que si por algún motivo se pierde el paso a paso la receta o oh, eh, va a estar en el Facebook va a estar en Facebook para que lo puedan ver ahí en nosotros se ve precioso sí pero la pregunta del millón Antonieta es cómo sabrá se lo vamos a matar un reto más vamos con el paso a paso ya el paso a paso tenemos lechuga eh, una seis hojas de lechuga costina eh, frutilla una taza de frutillas eh, una taza de... o un trozo de queso fresco de putú También eh, zanahoria rallada, media zanahoria rallada Y una taza y media de lentejas okay. Todo esto lo mezclamos por los cortes que ya le, le, le, ¿El les decía Claro, en cuarto y la, la lechuga en cortes irregulares La, la zanahoria rallada, todo con la velito. Y... Eh, luego, esto lo vamos a sonar con un dressing que está hecho de mostaza, sal, pimienta y aceite de oliva. Oye, te quiero hacer otra, otra pregunta. Voy a, voy a alargar el, el momento ¿Sí? de gustar, lo, lo, ¿Sí? lo, lo quiero alargar. Porque Rocío te hace una pregunta que es muy, muy, muy acorde un poco a, a lo que nos pasa. Lo, lo dijimos la, la primera vez. Eh, somos muy tradicionalistas para la cocina. Sí. Ya, yo estoy pensando en que sabes que alguien quiere innovar con esto, pero realmente, ¿sabes qué? ¿Y qué pasa si le pongo un pedacito de pollo? ¿Funciona? Claro, te queda como un salpicón Ya ¿Sí? ponerle carne O le puedes poner papas también Si sí, todo, todo todo es innovar, atreverse a hacerlo Claro, porque uno suele pensar Que de repente la ensalada Es solo ensalada O a lo mejor la ensalada también La puede acompañar como un plato Pero que le, le des algún, no sé Un pedacito de carne Claro, pero acá ya tienes proteínas sí. Que la aporta el queso Sí, tenemos, está tenemos, ¿no? Está un plato así Muy balanceado, sano Y también con harto, con harta energía Finalmente hay que incorporar el sabor o cosas que a uno le pueden gustar en la casa pueden ir jugando. A veces suena un poco como chocante incorporar ciertos sabores, como le pasa ¿Sí? a la gente que pide la pizza con piña. Exacto. En este caso puede ser algo similar, pero en cosas de gustos no hay nada no escrito. Nada es que lo todo. importante también es variar, como en todo tipo de cosas. Exacto. Y pasamos poquita plata también, es bien económico. Súper económico. ¿Qué? Bueno, esa es la idea de las preparaciones que, que le he presentado: que sea productos que están al alcance de la mano. Vamos a la feria, Vamos Al almacén del barrio, y encontramos todo esto, todo esto que es rápido, económico y también que sí. tiene un aporte nutricional, que es lo más importante. Oye, lo, sí. otro, lo otro es que te demoraste súper poco en hacer la, la preparación, exacto, teniendo favor. todo lavadito para la dueña de casa que ahora a lo mejor no sabe qué hacer, sí, que es es, y es, eso, eso quiero rescatar porque a veces uno, mira, y lo digo así con la mejor de las buenas ondas, uno siempre tiende a pensar de que a veces cuando ve los platos así como finalizados, uno lo primero que dice es que esta cuestión se demora mucho. O de repente a lo mejor cuando los ve los productos mezclados dice, chuta, a lo mejor yo no tengo nada de eso, pero si o me sale muy caro, claro, tenemos cebolla, tenemos lechuga, tenemos quesillos, tenemos frutilla o sea, son cosas que se pueden eh, conseguir. Bueno, en Exacto. pantalla también están apareciendo los datos de nuestra cocinera del Maule para que usted la busque. Aprovecho para empezar el dato, si alguien tiene Santa ya sabéis que yo tengo una fiestecita, Exacto. una capacitación. Bueno, ahí va una, una, una, claro. Van a aparecer todos los, los datos, yo cocino a domicilio, tengo una empresa también de asesoría gastronómica, si usted tiene restaurante, cocinería o probablemente tiene algún proyecto en mente, comuníquese comuníquese conmigo, ahí nosotros lo vamos a asesorar en cuanto a qué equipamiento tiene que comprar en los proyectos de Capital Semilla también asesoramos, todos Oye, aprovechamos que Capital Semilla están en el proceso ya de... Claro, hay, de muchas, hay mucha gente que quiere emprender en cocina, en diferentes rubros, pastelería, panadería, cocina... ...y de repente compra productos que no son tan necesarios y les puede faltar otro... ...así que ahí usted me llama, me escribe por Instagram, por Facebook... ...y le estamos y, y asesorando, por, que por, que le por, por supuesto, WhatsApp. también hay Whatsapp... Así, ...y cualquier duda que tenga con las preparaciones, usted me contacta y ahí las vamos a estar ayudando... ...antes de probar, veamos de nuevo un primerísimo primer plano de este plato que está delicioso... ...y por supuesto la idea es que ustedes en la casa se puedan atrever a esto... De gustarlo y nosotros aquí con Álvaro sí, le vamos a contar cómo está esto. Quiero pasarle un dato, Antonio el fin de semana te voy a echar al agua El fin de semana ah, sí, sí, sí, la, la, la, la vimos en la expo Si no quieres no que a ti te echen no, al agua, no eches al agua Esta es la primita Aparte que nos vimos como a las 3 de la tarde Antonio también anda en una vuelta en la expo de Y me encontré con un amigo tú mismo con Rubén Tapia ah con Rubén estaba sí, ahí también eh, estaba eh, haciendo clases sí estaba haciendo clases así que le, le contamos que tú estabas ahí acá y se, se alegró el hecho también eh, el hijo de Josquito Valdés que es una de nuestras cámaras trabaja trabajó mucho tiempo con él, Rubén Tapia y donde almorzamos nosotros en San Clemente en Entre Ríos ahí trabaja el hijo de Josquito Valdés en San Clemente así que sí, bueno. es un dato también gastronómico sí, un buen cocinero maulino también no se diga más vamos al momento de... exacto se, el momento? El, el momento ¿Este, este es el clima del cocinero cuando el comensal sí, más que Obvio. un plato bonito, es cuando el comensal le gusta y queda satisfecho y esto a uno eh, lo enriquece. Tómate tu tiempo, Rocío, para, para degustar, para sentir los sabores. Tómate tu tiempo. Antonieta aquí también está atenta a lo que va a ser nuestro, Exacto. nuestro comentario. El veredicto. Oye, mientras, <risas> eh, esto lo podemos tomar con. De preferencia con, con vino, alguna cerveza. Con un vino, con té. Con un té frío, ¿Sí? un vino blanco. Sí. ¿Cómo está Rocío? ¿Cómo está tu apreciación de lo, lo que hizo Antonieta? ¿Está rico? ¿Qué tienen ustedes? ¿Novedoso? O oh, a que yo pruebe y compartimos. Pruébalo, compartimos vino, ¿sí? Pruébalo, mientras yo te alcance a, a, a tragar. Creo que la mostaza con, le, le da el toque. Sí. No sería lo mismo solo con, claro. con limón. Está súper bien mezclado, de verdad. Experiencia múltiple de sabor Lo único que no probé es el champiñón porque no me gustan, pero el resto está todo rico. De hecho, voy a probar más. Y Álvaro, por favor, frutilla con el lechuga. Pruébalo. Sí, no, más? yo voy a tratar de... En, en, en lo, en lo azúcar que azúcar voy a sacar a voy a tratar de que sí. todo el ingrediente. Porque aquí hay champiñón con un poquito... Puede hacer hay... un dressing también con mango. Unas gotitas de mango, de chiquita, y también le vamos a echar eh, la Las frutilla. la frutillas. Las frutillas. Aquí mm. está entonces, ¿ah? Antes de darle no, nuestra opinión. Permiso. Lo importante igual es que tiene lentejas, que nos permite a ciertas personas. Exacto. Persona, Lo más chiquitito sobre todo, pero también, le dan cierta como cuerpo Las lentejas no. también pueden ir en empanadas. <risa> Eso sí que es nada, ¿sabes? En empanadas. ¿no? Sí. Empanadas. O empanada. sea, un pino, mm. lentejas, empanada, mm. fritas. Esto puede ser con otra legumbre, por otro garbanzo. Sí, por otro garbanzo. La cebolla puede ser cebolla morada, la cebolla puede por bueno, otra fruta. Rico. Está super, super ¿no? Porque Lo no. que es rocío no es cierto, Sabes que... Al final te quedas como con el gusto de la mostaza. Porque efectivamente, bueno, la estuvo ya la, la conoce, pero mezclarlo con... Con, con lo que estamos probando el champiñín De verdad le da un sabor Ay, no, pues, eh, sí. Un sabor diferente Y cuando hablo de diferente Bueno, la experiencia del meterle de cebolla también Es muy, muy rico sí. No, está súper bien Antonieta Muy bien Atrevanse a hacer esto en la casa los Y ahí nos cuentan si les gusta Tanto como a nosotros claro ¿Y Tienen es? que probar, claro. ¿Me a probar? Eso, que se animen Con los productos locales para comprar el, el, el productor, vaya a Butú, vaya a Butú y le compra a la señora que hace su queso, vaya a la persona que tiene su huerto de, de frutilla y, y le compra las frutillas uh, ahí bien. en el ramal, las señoras del ramal tienen lechugas, son productos locales. Riquísimo, Antonita. Yo déjame saludarla con un besito, agradecerle <risa> el tiempo que se va a estar bien. con nosotros y de verdad. Súper rico. Sabes que es súper rico, Antonita. Y uno, de repente uno puede decir usted suena, No, lo que pasa es que está ahí No, es que de verdad es súper rico Es que atrévase, hágalo, hágalo en su casa esto, Estos productos le aseguro que usted los tiene Oye, y sí. estamos hablando aquí Yo me gusta hablar en términos populares Tenemos la mansa balangana de ensalada Que uno puede, por ejemplo, disfrutar la hora del almuerzo Puede disfrutar también, como tú decías, Exacto. en la tarde no, no, no siempre, claro, no siempre sano. No siempre en las casas tienen carne todos los días No siempre se tiene la carne de pollo, de cerdo Y esto es un plato súper nutritivo Y como les decía, muy económico